Hola a todos, seguimos con los videos. en este caso vamos a hablar más sobre las variables de Ruby Para eso abrimos IRB Una variable es una referencia a un objeto Y se puede utilizar para referenciar a distintos tipos de objetos Por ejemplo, como habíamos visto y ya tengo instantáneamente mi variable que referencia a un objeto string Como habíamos visto también, no hace falta declarar previamente la variable ni especificar su tipo Puedo tener también otras variables por ejemplo acerca de números o de otros objetos por ejemplo el tiempo actual A su vez, también las variables pueden tener un valor nulo o nil. Por ejemplo, nil es un objeto especial que se utiliza en este caso para decir que tiene un valor nulo. Si vemos su clase, vemos que es de la clase nil class. Ahora vamos a ver un poco más sobre los métodos en Ruby Para definir un método solo hace falta def, el nombre del método y los parámetros que va a recibir Después las operaciones o el, las declaraciones que vamos a realizar y la palabra end para cerrar el método Cabe decir que los paréntesis son opcionales y que podremos escribir return para devolver esta expresión. Pero en Ruby la última línea siempre le devuelve por defecto al método, así que no es necesario. Y para invocar, para invocar el método, solo necesitamos el nombre y pasarle un argumento por ejemplo, 4 para imprimir este método utilizamos Puts y como ven nos devuelve 12 también entonces podemos ver el scope o el alcance que tienen las variables con los métodos una variable definida de esta forma solamente con el nombre es una variable local ejemplo, le podemos decir que es igual 3. Cambiamos en el método su valor y le decimos que es 5. Ahora vamos a ver qué nos devuelve. Como ven, su valor cambió dentro del scope del método pero cuando lo utilizamos fuera del método, la, la variable val vuelve a ser 3 por lo tanto solo vive ese valor 5 dentro del método tenemos otro tipos de variables que veremos más adelante pero estas variables locales se comportan de esta manera también tenemos variables globales pero no es recomendado su uso por los problemas y la mala práctica que acarrea utilizarla Bueno, eso fue todo y nos veremos en un siguiente video